¿Qué tal amigos de Rugby, del Rugby Chileno? Aquí estamos en una edición especial nuevamente de Tacle Alto para realizar el sorteo de la tercera fecha del circuito nacional Rugby 5 2020 10 años del R5, hashtag 10 años R5 Así que estamos preparados para la tercera fecha que es en Tongoy La cuarta región recibirá a los mejores equipos de La Serena, Ovalle eh, copia Copiapó, eh, bueno, todos los alrededores de, de, de ahí de, del centro neurálgico que es eh, La Serena, Coquimbo Coquimbo, donde vamos a estar en, en, precisamente en Tongoy y, y auspiciado en esta oportunidad por la Municipalidad de Valle Es, es extraño la cuestión, ¿eh? porque Cuarta Región uno siempre como que tiende a, a, a confundirlo con La Serena y, y ahora estamos en la Municipalidad de Coquimbo, donde pertenece Tongoy pero en el camping de Ovalle <ríe> De la municipalidad de Ovalle Así que muchas gracias también a los chicos de Ovalle De Ovalle Rugby Club Que son quienes nos están ayudando ahí Con la organización del, del, del evento Oye, me veo, me veo re poco ahí Así que me voy a correr un poquito más acá Estamos acá en Radio Zona X El lugar que nos acoge aquí ubicado En Santiago Concha 1258 Donde mismo está ubicado que Bull Turbo Reportivo Deportivo Bull Tour de Historia de Deportivo que está acá Puiseador número uno del circuito Bull quien viste a todos A todos los rugbyistas que participan del circuito nacional Rugby 5, a los referees, Al staff y Bueno, a todos los que están involucrados ahí Tenemos sorpresas para la final, la final es el 29 de febrero También estamos transmitiendo ¿Por dónde? Por Rugby Chile De Arica Puerto Montt, apunta a Puerto Montt A Puerto Montt a Punta Arenas y de Cordillera a Rafa Nui, es que nunca lo digo yo entonces me, me confundo también estamos apoyados por nuestra fundación que, me, que está dedicado al desarrollo del deporte en, en Juvenil a Pro Rugby Chile un saludo para nuestro querido amigo ahí Felipe Gili que está de vacaciones en Brasil ahí guatita al sol eh, nuestro querido compañero Felipe Gili y también queremos saludar a la marca. Oye, no traje pelota, Gonzalo. Mal está eso, pues. De ahí me tienes que traer una tú. La pelota oficial del circuito nacional Rugby 5. La pelota que va a acompañar mucha actividad en rugby este año. El balón oficial es Rhino. Rhino. Boot for the game. Con su pelota barracuda. Que ahí Gonzalo fue a buscar una, eh, pero parece que fue a buscarla. No, fue a buscar otra, pero igual. Todo sirve. Uy. Ya no agarro ni pelotas, compadre. Aquí tenemos una Cyclone. Pero la pelota oficial del reg 5 es la Barracuda. Ahí vamos a traer una Barracuda para que la vean. Ahí, con sus colores flúor fuertones. Eh, queremos también saludar la Municipalidad Ilustre Municipalidad de Valle Que es la que se puso con todo en la organización de este evento. Con la música, con las canchas, con el lugar. Con el camping. Tenemos camping oficial. Gratuito para todos los que estén en, en la fecha de, de este ranking 5, esta tercera fecha Y también comentarles que clasifican dos equipos a la final nacional del 29 de febrero Que van a acompañar a los ya clasificados que son El campeón nacional Fernet 5, campeón 2019 A Moai, que fue el campeón en Viña del Mar Al segundo lugar que fue Stars Y al equipo de Old Navy, que son los que clasificaron en Viña Además de los que la enviaron la semana pasada en Iquique Al equipo de Toros de Antofagasta Y al equipo de Armored de Iquique Que ellos ya el año pasado eh, Demostraron que el norte tiene mucho que decir En, en, el, en el Rally 5 Toros fueron finalistas Perdieron en una apretada final Contra Fernes 5 Si no me equivoco el resultado fue 5-3 Y eh, en Armored Que ya todos sabemos que de, derrocaron Por primera vez después de cuatro años consecutivos De no tener derrotas a los chicos de Piero 5. Así que se viene ya a los equipos que están clasificados. Me suena a como que va a ser terrible. <ríe> van a ser terribles los grupos. Son, van a ser cuatro grupos de a tres. Así que va a ser el que clasifica primero, matar o morir. A la final de oro y el resto a las de plata y bronce. Eh, quiero, quiero, quiero, quiero comunicarles que este torneo que viene ahora. Bueno, comentarle un poquito de lo que pasó la semana pasada. Vengo llegando hace poquito de Iquique. Me encontré, vengo resfriado. A morir Hoy no te saludaba Osalo fíjate que soy mal agradecido yo Aquí estamos trabajando compadre así que no se preocupe no hay problema Si sí, te veo ahí ordenando las cámaras para que Intentar un poquito que me vea un poquito mejor <risa> Medio difícil eh, Si, sí, la semana pasada estuvimos en Iquique Estuvo tremenda la fecha de Iquique Estuvo peleadísima la, Los que comentábamos recién Toros con árboles con llegaron a final eh, De nuevo se repitió la misma final El mismo resultado y, y se, viene, se vienen fuertes estos dos equipos del norte que son puros físicos. Son monstruosos, gigantes. Bueno, me referí porque allá llovió el día que llegué. Entonces imagínate la humedad que había en Iquique cuando llegué. Lo otro comentar que en Iquique también participaron las chicas. Hubo ocho equipos de, de muchachas y es donde clasificaron los equipos de All Red de Arica y Malcu de Iquique. Así que también All Red, un equipo fuertón que está ahí siempre animando los, los torneos femeninos, los campeonatos nacionales femeninos. Así que vendrá con, con todo ahí, con toda la, la artillería para poder derrocar a los fuertes acá de Viña y de Olmeide. ¿Cómo es el sorteo ahora, Gonzalo? Yo de ahí te estoy explicando un poco, vamos a nombrar los equipos. Sí, efectivamente, vamos a nombrar a los equipos que van a estar participando en esta edición del Rat 5 en Tongoy. Son... Do, son cuatro mujeres. Son cuatro mujeres, eso ya está estipulado. Y son dos equipos del rugby masculino Masculine. que van a ser. Eh, ¿Tres grupos? Tengo entendido. Cuatro cuatro, cuatro, cuatro grupos, grupos de A3. 3, de A3. Sí, es lo mismo que se va a jugar en la final. Van a ser cuatro grupos de A3, eh, donde va a tener cada esa serie que va a estar definido desde el principio. Y el resto va a ser. Eh, eso se me olvidó decirte, Gonzalo. Hay que eh, sortear los cada esa serie en qué grupo van. Ah, perfecto. Eso lo hacemos ahí el, tiro, no lo hacemos no hay el tiro. Recuerden que nosotros estamos con nuestro programa que ocupamos para los sorteos, que es sorteados, que no tiene ninguna forma de ser eh, alterado. Así que antes lo hacíamos con bolita y todo el tema. Hoy día me tiraban la talla que era las bolitas, que era, más, era mejor que la, que la modernidad del programa. Pero no, la verdad es que es preferible hacerlo con la. Para hacerlo más transparente. Con, sí, mucho más transparente. Además que tenemos aquí para mostrarlo en vivo cuando Gonzalo aprieta el botoncito y estamos listos con el, con el sorteo. Si estamos colocando en estos momentos a los cabezas de serie, que vendría siendo mi estimado Jaime. Los cabezas de serie de cada, de, bueno, de, de, de esta fecha son según ranking, eh, Obayes Rugby Club, que quedó séptimo el año pasado. Usares, bueno perdón, Usares, que también quedó eh, rankeado, no recuerdo, no, creo que fueron quinto Usares. Eh, ah, no, Usare pues no quedó, ¿por ¿verdad? Que no clasificó a la final Me estoy hablando de más. Pero usaré al ser ya rankeado, está dentro del, de los KS Series. Eh, el otro equipo que fue campeón nacional y por eso decidimos que fuera KS Series es eh, seminario. Y otro equipo que ha participado mucho en muchas de las versiones del rugby 5 es Perro Rugby Club, que también llegó a una final interna, una final nacional. Así que esos son los cuatro cabezas de series que ahora lo primero que vamos a hacer es sortear en qué letra van a ir, en el A, B, C o D. Recordemos que los cruces son por letra. El A con el, con el D y el B con el C Entonces, va a, a cambiar Un poquito la suerte eh, Cuando cuando ca, que caigan en cual o Tal eh, letra Así que partimos con eso, ponemos sorteados ahí Gonzalito, para que elijamos Cuál va, el primero que sale va al grupo A Y así Seguimos, seguimos eh, sorteando A ver, quién sí, va? Efectivamente, Tenemos a Ovalle Rugby, Rugby Club, Usares A Perros Rugby, Rugby Club Nigo y Seminario Rugby Club Vamos, 3, 2 uno. ¿Y en el Grupo A? Seminario Rugby Club. Seminario, decir que seminario, hay que recordar que seminario eh, salió dos veces campeón nacional. Hay En los 10 años del Rugby 5 ha habido solamente cuatro campeones nacionales. ¿Sabías eso tú, Gonzalo? No, no, no. Solo sabía. cuatro campeones nacionales. Dos veces seminario, dos veces cinco esquinas, cuatro veces Espiero y una vez Fernández 5. Buenísimo, buenísimo. Vamos, vamos al grupo B. Grupo B. 3, 2, 1. Usares A. Usares. Usares que hace rato que está, desde el año pasado, perdió en las finales nacionales. Pero que siempre está dando ahí la pelea. Y vamos con el grupo C y D respectivamente, pero vamos a partir con el grupo C. 3, 2, 1. Perros, Perros. Rugby Club. Perros de Copia Po. Y por consiguiente que haría o Valle. En el grupo D. Entonces, repitamos: Seminario de La Serena en el grupo A, Usales de Santiago en el grupo B, Perros de Copiapó en el grupo C y Ovalle de Ovalle en el grupo D. O sea, tenemos cuatro cabezas de series de cuatro ciudades distintas, de cuatro comunas distintas o de como quieran llamarlo. Perfecto, entonces ya estaríamos listos con los cabezas de series y sus respectivos grupos. Exactamente. Oye. Mira, un saludo. Mira, quiero saludar ahí a Jancillo Trujillo. Un, eh, un fan de mi programa que tenía antes de otro to totalmente distinto a esto pero que ahí dice que, que gusto verte de nuevo ahí en, en, en streaming eh, saludos desde Quintero nos manda Manuel Pizarro de, del grupo del equipo de Albatros eh, también acá perros tres Presente, Eduardo Toledo el nani saludos amigos ahí el nani compañero ahí de, de Rugby Chile en hartas transmisiones que también nos ha acompañado acá en rugby En tan Alto Efectivamente, saludo, saludo para él ¿eh? Sí, el Nani, tremendo amigo Tremendo, tremendo amigo Tremendo, <risas> y no es <hay> chiste <risas> <risas> Un abrazo ¿verdad? Un abrazo al Nani Vamos ahora con, con los segundos sembrados Bueno, no tenemos aquí sembrados Aquí lo vamos a hacer solamente por sorteo Los otros que quedan van a ir Al azar en el grupo A, B, C, D Según corresponda Sí, Son... ahí, vamos, ahí vamos a estar nombrando lo, los equipos. Así que les, pide, les pedimos un poco de paciencia porque tenemos, estábamos ordenando. Porque aquí Jaime me avisó lo de las cabezas de seres al final. Sorry, sorry, compadre. No, tranquilo. Sorry. Son detalles que pasan, Oye, pero se pueden solucionar. Tata Toto, -to, Tata Toto, -to. me podría traer dos do pelotas de las porfa. De las nuevas porfa para colocarla aquí. Ahí vamos a colocar las pelotas, los sí, balones oficiales de Ryan. Ahí un saludo al Tata Toto, -to mi padre que ahí está acompañándonos siempre en las transmisiones. El único que dice que me veo bien en la, en la en la pantalla. Después vamos a hablar de las chicas. Oye, ahí la Carla Hoffman, una distinguida dama del rugby, nos, nos dice ahí hablar de la Rosalía. Sí, hay que nombrar a las chicas también. Acá lamentablemente bajó un poco el número de, de equipos femeninos. Recordemos que la semana pasada fueron 8 y en Viña fueron 9. Así que estamos un poco lentos en, en, la, en las dos fechas que quedan. ahí También en Puerto Montt estamos ahí peleando a que se metan todos los equipos. Eh, vamos a nombrar a las chicas, que van a jugar un solo grupo y van a ser por puesto y de vuelta para que tengan eh, harto partido, tengan por lo menos unos, unos tres partidos por cada, por cada uno. Eh, son las Rosalías, las Remember, <ríe> las Corsarios y Anatiri, Anatiri que se repite el plato. ¿eh? Ah, igual que el... En, en Iquique. Sí, sí. ¿Y ¿Cómo estuvo ahí? Eh, las la chicas de Anatiri le fue bien, le fue bastante bien, eh, si sí, no me equivoco salieron en plata Si sí, no me equivoco, bueno tendría que revisar los resultados sí, De hecho mira, tengo los resultados acá, vamos a repetir un poco los resultados de, de la semana pasada de Iquique ¿eh? ¿Quién ganó en Iquique? Atipiri salió campeón de bronce Dragones salió campeón de bronce en masculino Dragonas, perdón, acá de Antofagasta salió campeón de plata Bandoleros también salió campeón de plata, masculino. Y los campeones de oro fueron All Red, que le ganó a Malq8-3. Y Toros que le ganó 5-2 a Armored. Esos son los resultados de la semana pasada. Bueno, esto todo lo pueden ver también en, en Rugby Chile. Que, que tiene todos los resultados. Y todas las fotos, que salieron tremendas fotos este año de... O sea, en esta fecha, bueno, en realidad en todas las fechas salen súper buenas. Sí, buenísimo. Es un loable el trabajo que hacen los muchachos de Rugby Chile y han apoyado bastante el crecimiento de este deporte acá a nivel país. Sí, por supuesto, Rugby Chile es importantísimo. No importa, tiene nomás. Y aquí tenemos al Tatató que se cruzó ahí por la cámara. No importa, son cosas del fútbol. Y del Rugby en este caso. Ahí está. Tiene nomás para acá, que entran más pelotas. Menos mal que me quedan manos. Ahí, tiramos, ahí vamos a mostrar Ahí está el rey. Ahí estamos mostrando estos momentos en la cámara Los balones de Rhino Rhino Chile Rhino Latam, Rhino Chile Oh, oh, oh todos los problemas técnicos acá Lo que no se vio <risa> Bueno, ahí están los, los Barracuda Hoy están bonitos esos balones The Power of Nature están bonitos, están bonitos Ya, vamos que, Ahí había que mostrar a Centella Oye eh, a Ay, Centella aquí pucha. Bueno, hablar que estamos aquí Con la última camiseta De la selección nacional La que se ocupó Contra, contra Portugal Y ahí todavía quedan Recordemos que son 500 unidades Que se sacaron Nada más Tampoco, nada son, más Nada más oh, 500 soy, unidades soy un afortunado Eres uno de los afortunados Que tiene Ni siquiera yo tengo camiseta compadre No te puedo creer Ni siquiera yo tengo una, Bueno, es que tendría que hacer Una triple que él Y ya no alcanza Dentro de la Te ¿ah? creo <ríe> Pero son 500 nomás. De más. Una, ca una carpa para hacerme la camiseta a mí. Bueno. Oye, compadre, ¿vamos con el sorteo? Con sí, los, por supuesto, compadre. Sí, a, eso, a eso vinimos, así que no, ya, no Muy más. bien. Tenemos en estos momentos a Usares B, ya. Los Changos, Guanacos y All Ages. All Ages. Ya, vamos. Ellos eso, Mira, acá para que hagamos un resumen los, los Guanacos son de Copiapó. Es un equipo que se juntó de, de, dos, de, dos, de dos clubes. Eh... Ellos es de un colegio y son un equipo nuevo, relativamente nuevo. Los changos, ya había un equipo que, que como que aparece para esta fecha. Y bueno, Usares B que tiene un nombre MP, que no lo vamos a repetir acá porque no queremos que nos funen. <ríe> Por ningún lado. Así y que. No existe. Sí, y no existe. Está de moda. Ya, vamos con entonces con los que. No, dale con todos. Tienen que estar todos los, los ocho. Ah, los ocho. Los ocho, sí. Perfecto, porque los otros que están son. Diaguitas. Diaguitas, que es el equipo B de Ovalle. Kraken. Kraken, que también es un equipo de, de amigos que se juntó. Eh, Carneros. Carneros, insigne sí, equipo de La Serena. Y finalmente, Trisaduras. Otro equipo de amigos que, que se unió pa, para jugar este torneo. Entonces, este sería el. Grupo A. Grupo A. 3, 2, 1. Los changos. Los changos. Los changos irían a. El grupo A junto a Seminario Conciliar Grupo B Vamos 3, 2, 1 All Ages Old Ages Iría al grupo con Usares Perfecto, vamos al grupo C wow, tres, wow wow wow wow, ¿quién viene aquí? A ver, Dale, dale, no, no, dale, dos, ¿quién viene acá? Uno Usares B Bueno, ya, ya no se encontró Usares con Usares, así que eso es bueno. Oh, qué buena, <risa> clásico y Menos vamos mal. al grupo D de... que no sea diaguita ¡Ah! Guanacos Guanacos ya. ya aquí ya no vamos a hacer nada ya lo que venga después si se encuentra Valle con el, su otro su equipo B es solo suerte nomás. exacto bueno acá ya se ven los cruces eh, del de, de primer partido o sea el, el partido que viene eh, bueno, aquí ya estamos vislumbrando di cuáles van a ser los, los, los partidos entretenidos de, de la fecha Todos los partidos son entretenidos, son medio feo eso Pero no, todos son entretenidos eh, Pero aquí ya se ven equipos fuertes que se están encontrando Mira, Seminario, Los Tangos, que son de la cuarta región los dos Usares con Old Aids que son allá cuarta región con, con, con, eh, con Santiago Perros de Copiapó con Santiago Y Ovalle con Guanaco Guanaco son de Copiapó, Valle son de Ovalle. Así que ya tenemos cruzas de ciudades en todos lados. ¿Qué, ¿Qué te puedo decir? Tenemos que nombrar a la gente que nos hace posible Obvio, que este Raik 5 siga funcionando después de 10 años. 10 años, chiquillos. Tenemos muchas sorpresas para la final del 29. Vamos a tener... Bueno, todo va a ser visual. Va a ser súper lindo lo que queremos hacer. Queremos que, sea, que, que, que se recuerden todos de, de este de este Rugby 5 que les queda en la, en la retina después de tantos años que hemos estado, desde cuando hacíamos el tercer tiempo ahí a mano en el piso, hasta tener a Yankee, we, eh, desde que las poleras venían sin cuello, hasta que las poleras nunca faltan. O sea, 10 años de todo un crecimiento. Todo un qué crecimiento. Increíble, qué increíble, tremendo el trabajo que han hecho muchachos, de verdad. Muchas gracias, muchas gracias compadre. ¿Vamos a todos los oficios. Sí, pues vamos. Bueno, acá hay que saludar a la marca que, que organiza esto, que, que vista a todos los jugadores del rugby 5 desde hace 10 años. No, perdón, desde hace 9. Es Bull Tour, vestuario deportivo aquí, representado acá con nuestro amigo Centella, vestido con la camiseta de la selección nacional. Camiseta de la selección actual, porque todavía no ha salido otra camiseta y nada está dicho. Y bueno, que va a estar eh, dando sorpresas de aquí hasta el 29. Recuerden que la próxima semana vamos a estar en Puerto Montt. Ahí la, la, la fecha más extrema para pa el lado Ahí sur. ¿Vamos a hacer sorteo también? Sí, por Perfecto, supuesto, por vamos a hacer sorteos para Coronel después y después para la final. Y para la final vamos a tirar aquí, vamos a tirar todo esto. vamos a estar dorado con Serpentina acá, con todo el equipo de rugby de tacle alto. Vamos a estar, pero va a ser un programa de tacle alto de esto. Bueno. Especial. Así que... Eh, ahí con más noticias cada vez eh, También tenemos que saludar A quien nos transmite en vivo Quien nos acompaña De Arica, Punta Arenas Y de Muy Cordillera bien. a Rapa Nui A Rugby Chile El medio oficial El medio de comunicación oficial del rugby chileno Y en especial del rugby de, de, Del, del rugby 5 Hay que decirlo por supuesto Bueno y también están en muchos otros Están en casi todo? en todo lo en todos En todos sí, En todos Sí Sí bueno, hay que sal mandarle saludos a Carlitos Lorca, ahí, al Nani, al Cote, que me estaba hablando recién, que quieren ir con nosotros a La Serena, o esa a, a Tongoy que quieren que acompañarnos, quieren hacer las transmisiones. Ahí estamos viendo, ahí estamos viendo, yo creo que sí, yo creo que vamos a estar con ellos transmitiendo. Nos pidieron mucho que transmitiéramos desde Iquique, ¿por qué no habíamos transmitido los, tra los partidos por Iquique? Bueno, hay logística, cosas que, que, que, cosas que, se, que inter se interponen, pero este esta, vamos a hacer lo, lo imposible porque se logre esta semana. Y también a nuestra fundación que está desarrollando el rugby en los juveniles, en los menores, Pro Rugby Chile. Un saludo especial a nuestro querido Felipe Gili, y también aquí panelista de Taile Alto que está de Guatita al Sol en Brasil. Mira tú, un saludo Mira para tú. Felipe. Un saludo para el Pipe. Y también tenemos que saludar a la pelota oficial que está aquí, que es el que es la mostramos harto, ah ¿eh? no Chile. Esta pelota está a la venta. ¿eh? ¿En serio? Es una edición limitada también que trajimos solamente para el Rugby 5 y que se vende el rugby 5, y si no se vende el rugby 5, se venderá después, no, no, no pero se vende... No, ya está se bonita anda. por los colores. Sí, ¿no? Y son súper ricas, son número 4, son oficiales de rugby playa, y, y es la Barracuda. Buenísimo. Barracuda ahí en el verano, en la playita, rico estar jugando a los que les gusta andar luciéndose en la playa, jugando rugby. ¿Quién no anduvo en esa en alguna vez? Eh? ¿Quién no llegó una pelotita de rugby a la playa ahí para... Pa, en pa, estos tiempos me imagino cuando tú jugabas sí, ahí también. Sí, claro, por supuesto, ahí... La, con la guata al aire. aire. <risas> con la guata va al aire. Claro. Y también saludamos a... ¿A quién? La Ilustre Municipalidad de Ovalle. Bueno, por supuesto, Ilustre Municipalidad de Valle que está ahí acompañándonos y prestándonos todas sus dependencias, todos sus implementos para que vamos a realizar una tremenda y hermosa fecha en eh, Tongoy, en este caso. Y saludar al Club de Rugby de Ovalle también, que nos va a en toda la logística nos va a estar ayudando allá con el staff y con todo el tema de, del, del mismo día. Eh, mira el saludo al Pablo Osorio, ¿eh? Eh, de All Age. Pablo Osorio, un conocido de muchos años en el rugby acá de Santiago. Juan Pablo Araya también nos manda un saludo. Todo invitado el primero de febrero. Juan Pablo, que también es de, es de Ovalle. También ahí ha estado en las finales nacionales. Eh, ¿Quién más? Carla Alejandra nos manda saludos a Corsario. Está, estamos lentos la... con los saludos, estamos lentos con, los saludos. con vamos a tirar, Yo creo que antes de la final vamos a tirar un concursito con las pelotas Rey, ¿no? Ahí tenemos a Raúl Palacios, grande All Ages. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos entonces con lo último, querido Gonzalillo Sí, vamos con el, la última patita del sorteo. Nos queda Diaguitas, eh, Kraken, Carneros y trizaduras Wow. Trisadura, me, a mí me intriga Trisadura. Quiero saber de qué equipo viene Trisadura. Ah, te tiene ahí, no sabías. No, no, no sé de dónde de dónde son, la verdad, y, y a mí cuando no sé de dónde son, es algo me deja metido. Me imagino. Vamos entonces. Conozco hartos, así que vamos a Vamos primero con el grupo A, compadre. Vamos, compadre. 3, 2, 1. ¿Y a quién le tocó? Diaguita. Ah, Diaguita. Bueno, eso significa que no se encontraron los equipos que son de hermanos. La zona. Perfecto Y entonces queda en el grupo A junto a Seminario y Changos Vamos a. De al... cuarta región el, el, el grupo A Solo cuarta región O sea, tenemos un semi, semifinalista oro De la cuarta, cuarta región. región Sí o sí fico. De la plata y de la oro Fico, fico, fico. <risa> Vamos al grupo B, mi estimado 3, 2, 1 Kraken Kraken también de la, de la cuarta región Se encuentra con Usares de Santiago y All Ages. Y ahora vamos a definir grupo C y grupo D 3, 2 Duras, Grupo C Trisa duras por consiguiente el equipo de carneros quedaría en el Grupo D Uy, uy, Grupo D está de la muerte Están todos los grupos de la muerte, están bastante parejos Aquí vamos a, a tener un campeonato que no tiene favoritos Bueno, uno podría decir que Seminario por por la, por la experiencia tendría que ser uno de los candidatos pero eh, no podemos dejar de lado a, a Usares que siempre ha clasificado a las finales, menos el año pasado, y Ovalle que se mandó una tremenda clasificación el año pasado. ¿eh? Clasificaron ahí muy bien jugando en la final contra Stars. Y eh, bueno, este año no les fue también porque el nivel de niñas estuvo tremendo. Así que vamos a ver a Valle, Perros también, que es un equipo que clasificó también a, a finales nacionales. Usares, Seminario. Los Changos, que siempre han estado ahí en los campeonatos de, de la cuarta región, Oleids, un equipo nuevo, Usares, Belle, siempre son aguerridos los cabros de Usares, como lo dice su nombre. Claro. Usares de la muerte. Luego Guanaco de, la, de copiapó que, que también ha participado como con otros nombres, Viaguitas, Kraken y Trizaduras que son equipos de amigos. Eso es interesante y, y entretenido. Que se junten amigos para, para participar del ranking 5. Bueno, el grupo femenino Gonzalo, como te decía... Eh, va a estar formado por cuatro equipos Y estos equipos van a jugar entre ellas Entre ellas No, no, no sé si haremos una semifinal y una final Eso lo, lo vamos a, a, a dilucidar dentro de estos días Cuando tengamos el fixture El fixture lo vamos a tener, eh, como dicen las bases Un día antes y Perfecto. lo más probable es que esté visible en, en, el, en el lugar del evento Porque en realidad cuando van a preguntar a cada rato ¿Qué partido viene? ¿Qué partido viene? ¿Qué partido Es eh, una lata Así que eso lo vamos a tratar de evitar ahora. Y repitamos las chicas, pues po? Sí, por supuesto. ¿Las quieres repetir tú, compadre? Eh, sí, te las digo enseguida. La Rosalía. Tenemos acá a las Rosalías, las Remember. ¿Esa te acordáis de esa, no? no, no, no, no. ¿Has tenido esa de los... Eh, sí. Ah, <risa> y no lo niego. Fuertes declaraciones de DJ Week. Y no lo niego. No soy hipócrita en eso. Corsarios, que ahí mandaron saludos en las redes sociales. Y... A Natiri, Recordemos que Natiri se repite el plato, ¿eh? Sí. Van de Antofagasta, eso es... Wow, ¡Buena! O sea, se pegan el pique de Antofagasta a jugar a la Serena, Ah, perdón, de nuevo a la Serena. A Tongoy y van con todas las ganas las chiquillas que sacaron la copa de bronce la semana pasada en Iquique. Un saludo ahí para la cata, que es la, la que la lleva ahí la capitana. Ahí bien apernada en el equipo. Está ahí interna. Bueno, eh, saludo para Diego, saludo para Giancarla, eh, también Connie ahí, la Rosalía <risa> Buenísimo eh, Va a estar eh, bueno este campeonato Los invitamos a todos Tongoye es un tremendo balneario eh, Los equipos que están clasificados, chiquillos eh, Manden manden su, su acreditación para ir al camping Camping gratuito ah, Ya buenísimo. llevamos dos campeonatos la semana pasada en Iquique También eh, había alojamiento gratis para los equipos eh, ahora también hay alojamiento gratis, así que aprovechemos esta instancia. La próxima semana se viene Puerto Montt, va a estar buenísimo también. Vamos a estar acá también transmitiendo. Nos están preguntando. Nos están preguntando ahí, Pato. Pato Araña nos manda saludos desde de, de, el CEDEN de Bahía Inglesa también, un CEDEN de la cuarta región ahí también. Que, buenísimo. Que también hicimos un rugby 5 con Bahía Inglesa alguna vez. ¿Qué noticias hemos recibido de Celna? Y hemos recibido bastantes noticias de Selma. de Selma. Hoy día se destapó por ahí que va a estar un, un ex Pumita también eh, jugando por en la franquicia chilena. Tenemos harta dice, pero las vamos a guardar para un programa especial que vamos a hacer de, de tacle alto, porque tenemos muchas cosas que hablar. Vamos a hablar de la camiseta de la selección que se hizo, que no tuvimos programa, programa para poder comentarlo. Vamos a hablar de la franquicia que se viene ahora en marzo. Vamos a hablar de la selección y sus partidos amistosos. Vamos a hablar del Cen, Se viene el Cen. Justo cuando no hay rugby 5, hay Cen va a estar el cen de Niña del Mar donde estar Chile ahí participando por un cupo para, para Hong Kong eh, el circuito de cen que se va a hacer en, en Argentina o saber en Chile y en Uruguay eh, así que atentos chiquillos atentos qué rico que estén allí pendientes de, ...de las transmisiones de Tacle Alto... ...y sobre todo de, del RAGBY 5... Que... Oye, y tremenda sintonía estamos teniendo en estos momentos... ...y agradecerles a ustedes por el apoyo... ...y respondiendo a la pregunta que nos dice el auditor... ...toda esa información la pueden encontrar en RAGBY Chile... B, ...en RAGBY Chile, de hecho por RAGBY Chile... Se, ...se publicó lo de, lo de la franquicia ...se están publicando paso a paso... ...hay que recordar que va a estar el Ninja Todecini... ...Todecini, de como decían... ...va a estar ahí en el staff técnico de, de, la, de la franquicia y también todos sabemos que nuestro querido capitán de la franquicia es Nacho Silva que lo tuvimos acá en Tacle Alto en algún momento oye ese día cuando hagan el programa con Carlos con Felipe voy a y lo digo al aire voy a venir con mi camiseta de Vulture y ¿Ya? mi gorrito de Radio Chile porque también le, le colaboro en Radio Chile y buenísimo. soy agradecido de Carlos y compañía buenísimo compadre bueno DJ Week es un aquí parte fundamental de nuestro programa y, y de las transmisiones y de la radio zona X que nos acoge aquí para estos sorteos tan entretenidos que hacemos bueno, lo último saludos. Ahí María Se dice, aguanta las Rosalías Mira, César Soto Nos manda saludos desde Temuco Temuco que no ha participado en Rugby 5 este año No tengo idea si van a participar en alguna fecha Ahí en Coronel o Puerto Montt Están abiertas las la, la, la inscripciones para Coronel Ya mira, se están mira, cerrando en Puerto Montt Mira lo que escribieron ahí, Giovanni Grintel Yo quiero el número del DJ, anda mejor que otro comentarista Que conozco Oh. Se debe referir al Cote. Fuerte declaración. Se debe referir al Cote. Porque yo no conozco otro comentarista que ande mal. Pero ¿eh? ¿Con, <risa> bueno, el, el, con, el, con el Dani ahí tenemos sí, una, una, una, una pugna por. Eh... No, pero son deseos nomás. Son bros, sí, nos vamos, toca, somos, somos equipo y cuando nos toca transmitir somos, somos bastante ahí alineados. No, también son. Es mentira lo que acabo de decir, pero. <risa> un saludo, un gran saludo. Un gran abrazo para mi amigo Giovanni Grintrell, que está ahí viendo el sorteo. Sí, para claramente. la próxima espero que alguno me, se digne de venir a acompañarme, para no hacer el sorteo solo. Po. Sí, po, oye, lo otro, manda. Soto, la foto. Sí, te voy a mandar la foto. Sí, no te no, yo te la mando. César Soto va a estar... Eh, ah, Portomón. ¿Cuánto es Portomón? Portomón es el 8, la próxima semana. Creo que queda un cupo, si no me equivoco. Sí, creo que queda un cupo masculino y los femeninos estamos ahí todavía peleando. Así que atentos a Puerto Montt y después viene Coronel. Coronel ya creo que son 12 máximo y 8 femeninos. No sé si estarán llenos completamente. Pero ahí estamos luchando para que esto sea cada vez más grande. Ronnie y dice, muchachos, ¿han salido de los nombres de los chilenos de CERNAN? No, han salido todavía, No sabemos algunos, pero eso corresponde a la, a la federación que los dé ahí al esto es un tema publicitario, también tienen que saber que hay marketing medio así que no pueden tirar toda la carne a la barriga de una, ahí vamos a ver después la nómina, los chicos van a empezar a entrenar luego y ya están entrenando algunos, así que atentos ahí, vamos a tener noticias pronto, vamos a, a coordinarnos con, con, con el resto del equipo de Tacle Alto para ver si nos apuramos a hacer un programa especial eh, tal vez incluso la próxima semana, dependiendo de cómo estén las cosas ya pues nos quedan dos minutos para que terminemos fue media hora espectacular de, se hizo corto de, sí, cortísimo queremos saludar a toda la gente de verdad a toda la gente que está aquí pendiente de las transmisiones estén atentos porque eh, Tacle Alto no se termina muchos dijeron oye, se acabó el problema no, jamás o sea tenemos venemos con más fuerza que nunca así que viene pronto cuando esté acá Felipito cuando esté Carlito y vamos a sacar aquí un nuevo formato de Tacle Alto y toda la Cosa, que podamos. Vamos a seguir con la hora y media, como la temporada pasada. Sí, por supuesto. Ojalá, bueno, que, ojalá. ahí vamos a ver si, si lo alargamos un poquito más. Pero ya, voy a... Ah, la foto, ¿verdad? A mandarte la foto. Sí, me tienes que mandar la, la información. Oye, les recuerdo que toda la información del Ratby 5 que se va a jugar este día sábado, la pueden seguir a través de rugby Chile. Ahí van a estar los pormenores. Esperemos que ahí, con la logística, los muchachos puedan acudir a Tongoy. Y también seguir, por supuesto, las redes sociales, y aquí aprovecho de tomarme una licencia, las redes sociales de tu zona X, porque nada nos callas, porque ahí hacemos toda la promoción del Rugby 5 y también vamos a estar acogiendo como la temporada anteri anterior a Tacle Alto, versión 2020. Sí, por supuesto, versión 2020 y con, y con Tuti. Oye, te puedo mandar PDF, ¿no es cierto, compañero? Sí, ningún problema. Yo ahí me encargo y sigan posteando. Agradecemos la sintonía que estamos teniendo en estos momentos. Oye, mira, acá nos escribe Sebastián Martínez. Saludos desde Ovalle. Nos vemos el sábado. Buenísimo, ¿no? La, mira, la, los chicos de Ovalle están motivadísimos eh. Eh, bueno, nosotros habíamos tenido tuvimos una caída aquí íbamos a hacer el, en otra parte de la cuestión pero lamentablemente el club que, que se comprometió a hacerlo, eh, no cumplió no vamos a decir nada más que eso, y Ovalle nos acogió, pero de forma genial, fantástica y, y están haciendo un tremendo trabajo, hoy día mostraron el lugar donde vamos a hacer el, el, el torneo, y, y es gigante vamos a estar a dos canchas, tenemos un equipo de referato Comandado por nuestro querido Francisco Saavedra, que estará ahí presente. Y, y todo el staff de, de, de Rugby 5 que va a estar. Bueno, y también va a estar Rugby Chile y, y todos los que están involucrados en este tremendo torneo que es el Rugby 5. Esto es Tongoy, te mando al tiro, Gonzalito. Sí, no te preocupes, mi estimado. Eh, no, sigamos con los saludos en estos momentos dale, dale, dale. sigamos con los saludos en estos momentos las redes sociales sigan posteándonos en el Facebook Live Streaming de Chile porque en estos momentos estamos saliendo desde allá mismo y lo otro también recordarles que estaríamos haciendo el sorteo de Puerto Mont a principios de febrero, ¿verdad? o ahí lo, lo está estipulando no, Puerto Mont va o, miércoles o jueves de la próxima semana va miércoles o jueves de la próxima semana sí, claro ya mira, lo que podríamos hacer en ese caso... Oye, a todo esto quiero tomarme una licencia. Eh, después de, podríamos hacerlo el día jueves, una horita. Una no horita sé. o media hora. No sé, pues si me acompañan los tiquillos todo el rato, que queráis Ya, porque después a las 19, ahí quiero aprovechar de tomarme una licencia, se viene... Un programa que también va a dar que hablar. Se viene un programa, valga la redundancia, en donde vamos a hablar del fútbol femenino. <coughs> ah, buenísimo. Vamos a hablar del fútbol femenino. Se viene ataque directo. Ataque directo. Con todo el fútbol femenino, desde Arica hasta Punta Arenas. Porque las mujeres también tienen voz y voto en el fútbol. Así que queríamos... Eh, dar esa noticia, ahí eh, lo podemos hacer antes, no hay ningún problema. Bacana, así le dejamos la audiencia al programa. Oye, Zona, Zona X tiene un, una tremenda parrilla programática. ¿eh? Sí, claramente, muy diversa, muy variada. Y cada día estamos creciendo porque nada nos calla. Oye, acá nos escribe eh, Giovanni Quintrell ¿Qué dice? Saludos al Pancho que está lesionado. Y ah, pone... Pancho Sader, sí, estuve ahí, estuve con el cojo la semana pasada. <risa> <risa> acá nos escribe. Lo pasamos re bien ahí en Iquique. Acá nos escribe César Luis Soto, me puedes dar más información de Puerto Montt Mira César, si quieres tener información de Puerto Montt, escribe directamente a, a mi a mi Instagram o a o mándame un correo a jaime y agregas mi Whatsapp y te puedo agregar al grupo de, de Puerto Montt donde queda solo un cupo, salvo que de aquí me haya escuchado a la gente de Puerto Montt y diga, eh, ya vamos a ocupar el, el cupo que nos queda con algún equipo allá pero nosotros publicamos todo y, y la gente que no se da por enterada, y, y pucha, lamentablemente no podemos hacer más que, que comunicarle por redes sociales, nosotros no tenemos más, y por los sorteos que hacemos. Eso es lo que te puedo ofrecer César, háblame directamente, mi nombre es Jaime Muñoz y ahí me puedes mandar la, lo que es, lo que solicitas. Eh, ya, te mandé la, la fotito. Sí, la vamos padre. a colocar en un par de minutos y hacerte una consulta. Bueno, ya tuvimos el sorteo del Rat 5 que se hizo en Miña. Ahí lo estuve viendo este, el fin de semana que se llevó a cabo, que fue a principios de enero, que fue un exitazo el evento. 28 equipos. Fue un exitazo y eh, también estuve viéndolos cuando fue el sorteo de Iquique, eh, también el evento en cuestión, y también le fue bastante bien y obviamente esperemos que en Tongoy también sea... Una tremenda experiencia la que ustedes hagan allá con el Ratby 5 y lo de Bartomadón, espero también que sea más eh, más importante, porque obviamente sin desmerecer a las otras sedes, pero es un trabajo, loable el que hacen ustedes como Bultor como también Ratby Chile y todos, o sea, son todos un equipo que están aportando un deporte que cada día está creciendo y está teniendo la, el espacio que realmente se merece. Así es, así es, así es, Gonzalito. Sí, bueno, nosotros ayudamos con el tema de, de, de difundir y de masificar el rugby, venimos hace muchos años trabajando en eso. El rugby 5 es eso, eh, es una instancia donde pueden juntarse los amigos, donde los clubes pueden estar eh, haciendo pretemporada. Ojo con eso, porque algunos piensan que es muy lesivo. No, el rugby 5 es, es, es distractivo, eh, bueno, acá es súper competitivo, pero sí sirve, sí sirve para hacer eh, algo como para entrar a pretemporada, eh... Es un deporte distinto, pero, pero ayuda bastante a harto físico, bastante físico. Pregúntenle al panda ahí para correr en la arena cómo como le cuesta levantar las piernas después en la cancha de pasto, de eh, flota. No es mentira. Pero un saludo a mi querido amigo Carlos Ardiles que está ahí presente. Eh, sí, el rugby 5 es una forma de unir a Chile. No hay ningún evento en Chile que en una así de esta manera, que reciba a clubes de todos los lugares, de todos los niveles. Y, y cada vez crece más somos el evento de rugby playa más grande del mundo eh, el año pasado participaron 1500 jugadores este año pretendemos y ya estamos dentro de, de un poquito más de eso, yo creo que estamos como en los 1700 jugadores porque hay 28 equipos en Viña eh, 16, o sea, ¿cuántos fueron esta semana? fueron 11, 19 equipos ahora van a ser 16, la próxima semana van a ser 16, 16 también en, en, en Coronel van a ser 20 equipos entonces ya estamos hablando de de, de, de cantidades de jugadores Tremendas Ya por pues, conceptos Ahí están pues. Seminario Grupo A Los changos y digaíta Grupo B Usares Old ages Kraken eh, Grupo B Grupo C Perros Usares B Trizaduras Y el grupo D Ovalle Guanacos Y carneros Las chicas Las Rosalías Las Remember Corsarios Y Anatiri Bueno Las chicas para a clasificar Solo una, Un equipo a la final Porque muy poco. <ríe> muy Ahí poco, va a ser. Bien. ¿Entre todas? ¿Van a jugar entre ¿Van todas? Van a jugar o? todas contra todas. Perfecto. Sí. Buenísimo. Ya, pues, salito sería. Sería todo. Esto fue una producción de Radio Zona X por eh, Tacle Alto, programa especial, edición especial. El sorteo de la tercera fecha del Rugby 5 C de Tongoy. Er, hashtag, hashtag 10 años R5, 10 años que llevamos en esta cuestión ya recorriendo todo Chile para verlo jugar y comparar eh, recordar los auspiciadores por última vez Vultus Vestorio Deportivo quien viste a todos los jugadores del Rugby 5 de Erika a Punta Arena de, no, de Cordero, ese otro, ahora se viene ese quién nos transmite, quién nos acompaña en cada uno de los Rugby 5, en cada una de las transmisiones de Tacle Alto, en cada uno de los partidos que hay en Rugby en Chile, sinónimo del Rugby visual de Chile Oye, que quedó que, que lindo se van a tener que pagar por lo que dije ahora. Rugby Chile, de Arica, a Punta Arenas y de Cordillera. Te Rapantú? cuesta, te cuesta. <ríe> bueno, mira, desde lo alto no se me olvida nunca. <ríe> bueno, también tenemos a Pro Rugby Chile, que es la fundación que nos acompaña siempre. Se interrumpió el video, ahí volvió el video. Ahí volvió, sí. eh, Nos acompaña siempre. Y que está dedicada a masificar el deporte del rugby en menores y juveniles Ahí nos salió el logo de Rugby Chile Sabrán de Pro Rugby, ahí sí Y también saludar al balón oficial del Rugby 5 Y esperemos que sea el balón que les guste a todos de aquí en adelante Para utilizarlo en práctica y en partidos Reino, boot for the game Y con su balón especial que es el Barracuda Ah, estoy, tengo la boca seca, que igual, mucho, como... Tengo la boca muy seca. Ya es miércoles, a mitad de semana como que empieza a secarse la boca. Y ya se acerca el, el viernes y el cuerpo lo sabe. <ríe> claro, y así el es. el sábado se viene? El sábado, bueno, después del campeonato vamos a tener una celebración ahí en el camping de... Buenísimo. ¿De quién? ¿Del camping de quién? ¿De la municipalidad de Ovalle, pues querido? La Municipalidad de Ovalle va a estar auspiciando ahí el evento con todos lo, lo, los implementos, con, con la gente que va a estar ahí ayudando al staff técnico que va a estar ahí. Eh, las canchas, tenemos dos canchas tremendas. El camping donde se van a quedar los jugadores, donde vamos a compartir después. Ahí un bailoteo y su, se llama, y su cervecita y su tercer tiempo. Y eh, eso, po. ¿Qué más? Po? ¿Qué más te puedo decir? Radio Zona X, DJ Wick, El negro Jaime acá presenta hablando como loco Como siempre <ríe> Y sería todo chiquillos Un saludo a todos ahí Juan Montesino El último saludo para Albatros que ya se les van las camisetas de ULTUR pronto Chiquillos, se les van pronto las camisetas para allá Tiene un evento el domingo ¿eh? Saludos a Albatros de, de Quintero eh, Ya DJ Wick. Muchas gracias. Un placer como siempre, Jaimito. Que te vaya muy, pero muy bien en Tongoy este fin de semana. Así es. Viajar para allá, compadre. Ahí están. Mira, se escucha la máquina, ¿no? Se escucha la máquina como corta, corta y corta tela. que están haciendo camisetas para el Rugby 5 del fin de semana. Ya. Nos vemos todos eh, el sábado en Quintero. O sea, perdón, Ah, dale con la cuestión. En Tongoy. <risa> y el domingo en Quintero ahí con los chicos de Albatro. Ya. Nos vemos. Muchas gracias. Chao.